Lo único que quiero explicarles, sin astutarlo, para que ustedes me entiendan, que hay virus que la ciencia logra encontrar medicamentos, pero pasan a ser parte no de una pandemia, porque pandemia significa cuando una enfermedad se hace a nivel del mundo, es una pandemia. La endemia es un término, lo endémico significa que ya pasa al cuerpo de cada país, al ser humano de cada país pasa al cuerpo y eso se mantiene en el cuerpo y cada vez que se produzca determinada cosa a usted le va a dar quizás no tan duro como la primera vez. Pero más o menos se mantiene produciéndose así. Eh, cuando aparezca la vacuna va a ser esto. ¿Por qué los científicos no hay que llegar a esos niveles de ser ep, ep, ep, epidemiólogos algo así? infectólogo Porque la vida práctica nos enseñó a nosotros que hay varias enfermedades como la tuberculosis, que ya tienen los medicamentos una gente sale con tubercul tuberculosis y le pasaba como el sida se moría al parecer eh, los medicamentos del sida y la tuberculosis la gente se sana pero si esa persona se descuida vuelve otra vez al ambiente que le produjo la tuberculosis o la o otras enfermedades como la malaria que ya tiene medicamentos, pero siempre se va a quedar en la humanidad por situaciones de temporada. Me están escuchando para que no se depriman, pero si la vacuna, hay cosas avanzadas sobre la vacuna, sobre el virus, el COVID-19. Sobre ese virus van a encontrar la vacuna que la humanidad se va a curar, pero siempre va a quedar poquito, como por ejemplo, la gripe española apareció su du momento duro de pandemia, aparece en el 1918, y hoy dicen los científicos que la gripe que a mí me da, a la que a usted le da, esa gripe, es familia de la gripe que dio, en el 1900, 1918, o sea, estamos hablando de 102 años que dio, y la gripe de hoy tiene una relación, son primas hermana. Entonces, tú te tomas un medicamento antigripe, te normaliza y puede ser que a los tres meses, a los cuatro, a los seis. Pues, hay una enfermedad, atiendan, ¿eh? que se llama atop, atopía. Atopía, anótelo, si ustedes quieren después lo busquen en la computadora. La atopía es una familia de esa gripe, pero que viene de una forma genética. ¿Qué significa esto? Que si tu papá sufría de una gripe constante, lo que nosotros le llamamos renitis, le llaman mosqueo, eso va a ser permanente, o sea que tú siempre va a estar medio, eh, o con un hoyo de la nariz tapado, o este hoyo tapado, o como con medio agripado. Atopía, eso fue una enfermedad que tú la heredaste. Por ejemplo, yo me siento ser, que tengo atopía yo. O sea, la mascarilla eh, la soporto porque por disciplina. Pero eso me, me acelera la utopía, o sea, me acelera el, el moqueo, el moqueo, que no es una gripe completa, ni es tampoco con fiebre, ni te da fiebre, no te da fiebre, algunas veces si te da la gripe en sí te va a dar. Eh, o sea que eh, eso va a pasar con el coronavirus, va a haber eh, medicamentos como hay para la, la, la atopía para la gripe, Va a haber medicamentos, pero va a ser medio repetitivo, con menos fuerza. Pero de todas formas, la vacuna está muy avanzada. Le voy a agradecer al humanista Nelson Abreu, que me envía una, de, una noticia sobre la Universidad de Orford en Inglaterra. Observen ustedes y vamos a sentirnos contentos con esta vacuna a los niveles que va. La vacuna genera inmunidad, generó inmunidad en las 1.077 voluntarios británicos que tuvieron, eh, tomaron parte de la fase 1 y 2. Señores, es una esperanza. Pero recuérdense lo que dice un catedrático de la misma Universidad de Oslo. La humanidad conoce varias enfermedades como la poliomielitis, que la gente sabe que es una enfermedad que ya tiene cura, pero de vez en cuando se produce. La única cosa que a la edad que tengo, que si alguien, algún médico está viendo el programa, el doctor Espinal, Molito Espinal, o el doctor Miguel Ángel Taveras, o la doctora Katia, o el doctor Marco Bonilla, que si están viendo el programa, eh, me llamen, la viruela, yo creo que son de las enfermedades no repetitivas. La papera también es una enfermedad no repetitiva. Pero hay otras enfermedades, como es la tuberculosis, que sí son repetitivas. El SIDA, realmente, no sé, en los últimos tiempos, si la cura, bueno, el SIDA también se queda. Se queda también en el cuerpo y la gente... Puede morir de otra cosa menos del SIDA, pero tiene que ser bajo el tratamiento de, del medicamento. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros tan pronto aparezca la vacuna? Educarnos sobre eh, lo que dicen los médicos de cómo reforzar el cuerpo para que cuando la vacuna aparezca, tu cuerpo esté siempre fortalecido a través de... De cosas que existen, por ejemplo, hay algo sencillo que se va a quedar de por vida, eh, los ejercicios en el sol. Después de ejercicio en el sol, ya usted ha adquirido la vitamina D de ese día. Realmente, ya eso a su voluntad, pero no es que tampoco para que se pase y vuelva y le puedan hacer hasta una enfermedad de la piel. O sea que vamos a educarnos, vamos a aprender a qué comer. O sea que el, eh, la humanidad, si algo va a dejar este COVID, es cómo fortalecer el cuerpo para que esa enfermedad que se va a quedar por un largo tiempo no sea tan repetitiva en tu cuerpo para que no lo golpee mucho a través de alimentos, ejercicio, y claro está, tu medicamento. O sea, que eso estemos claros.